hola a todos en colombia desde fenascol les traemos información de notiseñales primero el consejo directivo de la wfd y su seccional de jóvenes están aquí en colombia por eso desde notiseñales haremos una edición especial en la que entrevistaremos a Joseph Murray y Shirley Liu. En esta entrevista les preguntaremos por qué es tan importante que hagan la reunión de su junta directiva aquí en Colombia y cómo va el movimiento asociativo a nivel mundial, cuál es su objetivo y en qué trabajarán de aquí en adelante. Segundo, como sabes, el jueves 9 de marzo se celebrará la Conferencia Internacional. Estos dos temas se abordarán en Noticeñales. ¿Cuándo? ¿A qué horas? El lunes 6 de marzo a las 6 de la tarde. Puedes vernos en el Facebook de Fenascol nuestra transmisión en vivo. Ya sabes, nos vemos.